Bueno, muchas gracias por permanecer con nosotros en De Mañana. Tenemos especialmente un invitado. Hacía tiempo estábamos, y yo se lo decía, que debía interactuar, porque siempre ha hecho un buen análisis y ha participado en la política. Me refiero al empresario también, aparte de político, eh, Darío Leaga. Que eso le haga, vamos a eh, decirlo. Y está con nosotros, con él, vamos a hablar de estos temas políticos, pero también del sector, porque hay algo interesante que se dio en el fin de semana, que fuera de cámara estábamos hablando. Buenos días, Darío. Buen día, Francis, y buen día mi directo amigo, Fulvio, Buenos días, doctor. Ureña, hermano. Mucho respeto para usted. Y a todo el staff de, de mañana, y a los ejecutivos de mañana, que realmente a través de Telenor Canal 10 nos tienen acostumbrados. Doctor, es. recientemente... El presidente del partido, Miguel Vargas, del PRL, <coughs> prácticamente le entregó el partido a Danilo, como que sigue con Danilo, nosotros vamos a una reelección, vamos con él, lo apoyamos, este partido es suyo. Y ahora, después de este discurso, ¿qué hará Miguel? Bueno, ¿se irá solo o qué? Realmente, esta mañana me puse a pensar de que eso fue la noticia de la primera página, y Francis y tú, como buenos periodistas. Uh -huh. ...políticos, empresarios, abogados... ...y tú técnico agropecuario de la larga data... ...sabe que la, la noticia sale arriba... ...pero el pie y el desarrollo de la noticia... ...hay que verla desde distintos ángulos... Sí. ...o sea, eso fue el, esa fue la noticia principal... ...un canciller de la República... ...me imagino que debe estar dentro de los... ...principales hombres informados de la República Dominicana... ...no porque sea canciller... ...sino porque tiene la relación del mundo... Y a través de él fluyen muchas noticias que me imagino de primera mano tiene que estar informándole directamente al presidente de la República. Significa, esta mañana yo analizando, de que ya Miguel Vargas, el presidente del PRD, ya sabía que Danilo no iba. Y eso se sabía en unos cuantos, lo que pasa es que en política tú no puedes eh, de, eh, ser, como dice el mismo presidente Danilo Medina, mecha corta. Hay que ser un poco mecha larga, o sea, aguantar las cosas y decirla en su momento. Pero vamos la gente... la gente. De, vamos a permitirle a doña Felicia que entre con el café para que Ah, bien, doña Felicia. Desear la gente puede seguir. Bien. Buen día. eh, Buenos días. Es tan importante que esta mañana, eh, cuando llegué a, la, a echarle gasolina al vehículo, sí. el tema era ese, Fulvio. <risa> y esta mañana, cuando llegué aquí, ante al, al despacho de Telenor, también el tema era eso. O sea, que ha suscitado una gran... ¿Qué hará el PRD? Es que depende de cómo uno vea ese mensaje de Miguel Vargas Madonado. Esta mañana te dije que estaba analizando, y que, que yo lo veo? Bueno, él sabía que Danilo no iba. Ahora, ¿hacia dónde se dirige el Partido Revolucionario Dominicano? Consolidar y cumplir con las leyes electorales, que fuimos el primer partido que cumplimos con las leyes electorales, ¿no?, Uh -huh. Seguir fortaleciendo con reuniones, que ahí están las imágenes de un PRD que en las manos de Luis Ernesto Camilo y en las manos de Siquio NG de la Rosa ahora mismo uh -huh. están prácticamente dinamizando el partido revolucionario desde Dajabón, Montecristi, Santiago, La Vega, Salcedo, San Francisco, Nagua, María Trinidad, Sánchez y Samaná. ¿No? Es decir que ustedes eh, operarían ya la salida de la alianza que tienen con el PLD porque en uno de los dos aspectos de cómo uno lo, lo interprete eh, te dejo el favor la, la interpretación que le das muy atinada políticamente pero en el fondo el propio Miguel Vargas deja claro que solo a Danilo si no es Danilo no importando si el él si No estaría En una alianza con el PLD ¿Es No, eso? no, entonces al final De la rueda de prensa Ustedes se recordarán sí. Él dijo claro, iremos Con nuestros propios candidatos A consolidar Los dirigentes en cada zona Y entonces nos vamos a las presidenciales También solo. Ya entendieron ya. Ahora, no dijo una segunda vuelta Vamos a ir solos o no vamos a pactar. No creo que ningún partido sea. Ninguno. Liquide. Y más con el... no creo que sea electoral. Una mecha corta ninguno. No, aquí sí no puede ser... Ahora hay que mandar a buscar mecha de muchos kilómetros para prenderla y que, y, que, y que plote el momento justo de que usted haya tenido su, sus numeritos. Sí. ¿No pone eso en peligro los ministerios y las elecciones <coughs> que tiene el PRD ahora en su alianza con el PLD? Si hay algo que caracteriza al presidente Danilo Medina que no es mezquino y que siempre ha tratado de ser un hombre ponderado y mira como nunca respondió a sus adversarios ni nunca dijo nada en contra de Leonel Fernández, de ni ninguno que los avesaron en esta lucha interna de ellos. Ahora, ¿dónde tenemos que concentrarnos nosotros, Partido Revolucionario Dominicano? Consolidarnos. Ojalá vayan pasando las imágenes de cada una de las reuniones que está haciendo el equipo de San Francisco de Macorís, conjuntamente con Don Siquio NG de la Rosa. Eh, ahí ahí están, eh, yo le mandé a, a Giovanni dónde están cada una de las reuniones. <risa> a ver si la podían editar, quizá no hubo tiempo, pero ahí hay reuniones desde Dajabón, ahí hay reuniones desde Montecristi, ahí hay reuniones en Mao, en La Vega, en Santiago, hay reuniones en Salcedo, en San Francisco, en Macorís, en Nagua y en Samaná. O sea, ahora mismo hay plazos fatales, que si tú te desvías, es. no, si tú te desvías de una lucha interna que es del PLD, entonces nosotros no podemos desviarnos de eso. Ya trazamos la línea en el discurso del presidente. Nosotros vamos con candidaturas propias, vamos a, for a fortalecer nuestro partido ya, ya. revolucionario una dominicano. Pregunta. Y bueno. realmente, Francis, ¿a quién no le interesa en una contienda electoral? Vuélveme atrás, escúchame. Sí, vuélveme atrás la foto anterior. Por favor, y escúchame que te interrumpo. Ese es Ramón, ese. Ramón an Antigua. Antigua. ¿Está sí, con el PRD? Sí, sí, pero Ramón Antigua... No sabía. Eh, su eh, se juramentó eh, hace casi más de seis o siete meses en Santo Domingo. Estuvimos presentes con él allá. Con una gran adquisición. Pero fíjense, lo perdió el PRD. y, y está... seguido Gómez Mazara, doctor, que el PRD es una empresa de Miguel Vargas Maldonado mm, mm, que manteniéndose mm, pequeño mm, puede hacer grandes eh, eh, alianzas para sacar grandes beneficios es muy duro Guido eh, lo que yo creo que mi amigo Guido eh, se ha desvirtuado la inteligencia de él tan basta para irse a la inteligencia emocional y yo eh, viendo la pregunta de mi amigo eh, le voy a preguntar algo en una segunda vuelta electoral no le voy a decir quién sea el candidato. Uh -huh. ¿Estaría ese candidato por consolidar su fuerza política de irse aliado con un partido que tenga un 5, un 7, un 8 ¿Estaría en la capacidad de desecharlo? Yo Como creo. en el día de hoy, vemos dirigente alto del Partido Revolucionario Moderno, sí. no tirándole lodo al Partido Revolucionario Dominicano. Sin embargo, un Hipólito Mejía, tú lo ves ca tranquilo, callado, por el lado de, de, de, de, de, de, de nuestro amigo eh, Luis. Luis, don Luis Abinader, eh, realmente vemos que eh, desde ahora comenzaron los cañones hacia un PRD. Lo único que nosotros vamos a hacer ahora, nuestra posición enfocada, es seguir fortaleciéndonos en cada una de las demarcaciones, tener una gran cantidad de diputados, de senadores, de síndicos y de regidores, y nosotros presentarlo en esos plazos fatales que indica la Junta Central Electoral. Porque te voy a decir algo, en el día de ayer yo vi un informe donde el Partido Revolucionario Moderno se ha reservado prácticamente la totalidad porque no tienen candidato donde ir y buscar posiciones para irse. Entonces, de cada cual nosotros tenemos que enfocarnos y dejar un poquito de lado el problema interno del PLD, que eso sí saben en su momento coger la escoba barrerla para adentro y allá mismo unificarla, reclasificarla y cuando salga la basura decir sí, esto es vidrio, esto es plástico de fechales y esto es plástico Pero, reciclado. Precisamente Pero, fíjate, doctor, el PRD tiene candidato en, en las 32 provincias, tiene candidato para síndico, para senadores, para diputados, para regidores, para vocales, para directores. Bueno, es que realmente te estoy hablando que nosotros estamos en, en el plan de ir consolidando eso. No te voy a decir que está la totalidad, como no lo tiene el PRM, y como no lo tiene el PLD ahora mismo. Yo creo que el PLD sí. El Una PLD cosa. Es, es, es, dice sí, que completo. el tiempo, poniendo todo en su lugar, pareciera que está decretando un devenir muy distinto al que usted plantea. Y es miembro del PRD. ¿Por qué ustedes no votan a Guido? Eh? Fíjate. <risa> Por indisciplina. No. Yo creo que ya el Guido puede ser lo que se llama un nómada. Dentro de, de un partido. Dentro de un partido. Es un nómada. Saben muy bien lo que me es la convertiste palabra nómada Mentalmente en la, en la, me hiciste como un panorama de un desierto donde tiene toda la libertad de irse hacia el Donde cualquier... hay una manada de leones con sus eh, reinas que cazan y el nómada anda en aquella esquina. ...y no se atreve a venir... Y buscando... ...entonces otra realmente... La mente, ...eso es lo que te digo yo de, de, de mi amigo Guido Gómez Mazara. ...o sea, si se hubiese ido por otra posición... ...que no sea tan frontal... y, y o tanta cerrada... ...o cerrada... ...hacia un presidente... ...porque creo que no le da tiempo... ...o no le da oportunidad a una segunda vuelta... ...ser un negociador importante... ...no, para... ...no, es que realmente... La, la, la, ...los tamaños de la, de la persona que tiene... ...nuestro amigo Guido dentro del PRD... No le da para hacer ningún tipo de acción que solamente mantenerse en los medios publicitarios atacando directamente al, al Doctor, PRD. entonces ustedes apuestan a una negociación, al final, cuando esté el juego <ríe> trancado, ahí sacar beneficios. ¿Tú te imaginas que yo te dijera a ti que nosotros vamos a ganar unas elecciones? ¿Cuántas personas llamarían, diciéndome a mí, mentiroso, iluso o falta de análisis mental? El Partido Revolucionario Dominicano en el día de hoy, así como le hizo la, el, el gran apoyo...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 La gran diferencia fue nosotros, y esa gran diferencia, si nosotros nos enmarcamos hacer un trabajo político a nivel nacional como lo estamos haciendo. Oye, Francis, sí. nunca había visto un partido revolucionario dominicano, yo te lo estoy diciendo, más organizado que en estos actual momentos. La gente en la dice... parte de organización en la parte de informática, en la parte de las redes sociales, en la parte de ir y cumplir con un mandato cuando nos manda la Comisión Ejecutiva, con la Comisión Política Nacional, el CEN. Es algo increíblemente organizado y no como aquellos líos que yo veía en la época anteriormente, que con nosotros íbamos nos devolvíamos porque no había forma de entrar a una fila. La gente en no. la calle. Y eso, doctor, y eso hay que reconocerlo. ¿no? hay una parte... Que me gustaría entonces que analizáramos el otro escenario, despejada la situación de reforma y de, y de no reelección. Que eso es lo que manda ahora, analizar esta, este, este, este panorama entonces, despejado. despejado. Eventualmente, Leonel Fernández, que la CISA lo da entre él y, y Abinader, un arriba y otro abajo, y la no. otra que es aliada a la CISA, también lo pone. Es como eh, si fuera, sí. eh, vamos a recomponer decir, el mercado electoral. El mercado electoral, pero con estas dos figuras, polarizándola también, porque claro. manda un mensaje de polarización directo. PRD, segunda vuelta, leonel o Abinader. No, no, eso lo dirán los números. ¿Qué por ciento gana cada cual? El ¿Y 47 qué... está por arriba, más los partidos aliados, yo sé que que va, va, a repuntar Lionel. Pero en este caso no tú, es que yo quiero que tú me pongas números, números. Número. Bueno, ejemplo, primera vuelta ganó Lionel con cuánto? Ajá. Entonces, va, y ahorita gana vamos Lionel a, poner con, el, a la con otra con 39. Y, y, y, y Luis, un 27. Luis 27. Sí. Segunda vuelta. Hay una atención que ya y una repartición de los demás partidos, que va a haber una gran atención en, esta, en estas elecciones. Ya estimo que no. Usted verá. Bueno. Pero vamos a suponer la atención. De hecho, que sea de ahí es que depende, de ahí fue que dependió lo que Danilo, ahí dependía lo que Danilo anoche resaltó en la historia un presidente ganar con un 62 porque él se empeñaron ellos en, en reducir a Juan Bosch inclusive sí, sí, en su no, política y no campaña no lo publicitada. Lo no lo mencionaron. Nunca, nunca Danilo nunca ha hablado de Juan Bosch y eso es separar si ha gobernado fuera de su pero ahora, vo volvemos de nuevo a la, a, al análisis tuyo en una en segunda vuelta de este evento, PRD ¿cuál sería su atracción? con quién? ¿Leonel o Abinader? Siria? no pero espérate que yo, es que tú tienes que decirme porque yo no puedo negociar con el que, con el que perdió claro Leonel está arriba Leonel está arriba pero ¿qué por ciento? entre uno y otro ¿tú no te imaginas que Leonel desecharía un 5 un 6 por ciento de un partido pero yo sé que él dominicano? va a tener un 14 con los aliados está bien pero, y lo gana pero espérate, es que es, tú no, estás, no, no me mencionas aliado. Ok, Lionel no, y... y me eh. mencionó el partido político, la alianza. ¿Iría el PRD dentro de ese grupo de aliados? Ahora bien, vamos a ponerte al otro lado. Le a más arriba. PRD, o sea, ¿haría alianza con el, el PRM? Y tú te vas a coger el golpe de no consolidar tu fuerza política en una segunda vuelta y te va a como es este partido que en cualquier momento... Es como los gallos que están en el suelo, de pronto se te una patada, ¡pum! Y el otro lo mata. ¿Eh? No, lo que tenemos que analizar, las coyunturas políticas que vendrán en su momento y que realmente un Miguel Vargas Maldonado, un Luis Ernesto Camilo, un Fiquito, un Nene Cabrera, arriba, ¿eh? viendo el monitoreo electoral, son gente que van a saber negociar y saben también negociar. ¿Y si es Leonel? Es que no, es que, es, es que ya el, nuestro presidente Miguel... Vargas Maldonado dijo, hizo una raya de... Peta. Ya no es Danilo, ya no es Danilo. O sea, ya estamos abiertos. O sea, ve, interpreten eso. Porque hay gente que lo está malinterpretando. Ah, se jodió el PRD. No, interpreten lo que se llama el desarrollo de la noticia y todas las vertientes que te pueden dar a ti. Con en todo. el caso mío, no es Danilo. Estamos abiertos para doctor, nosotros hacer una negociación importante, doctor, no de consolidar como se hizo en el 2016, lo que se llama un programa de gobierno aliado a un grupo de partidos. Doctor, antes de irnos, porque ya la música está sonando, se ve evidente que el PRD no tiene autonomía. Yo, yo pensé que usted me iba a dar un chancecito de no, hablar algo del tema agropecuario. No tiene no, autonomía propia. Es, es verdad. No, es, no por tiene menos, autonomía vale. propia no, que depende la de la Danilo. Que depende de Danilo. El PRD, eso es lo que se evidencia con ese trato entre Miguel y Danilo. Es decir, que ustedes no van a tener la soltura de negociar con X personas si Danilo no la autoriza. Es que usted no sabe lo siguiente, que está escrito en todos los pensadores políticos del mundo y análisis y psicoanalítica. El político es el animal que más perdona. Sí, sí, eso es cierto. Tiene que perdonar. ¿Eh? Tiene que Aquel perdonar. que se encierra en la política. Como decía el doctor Peña Gómez, si usted va a una negociación, tiene que ir con un puño cerrado y uno abierto. Porque si hay que fajarse la trompa, usted se faja la trompa, pero adentro, no es en la calle. Entonces, hipotéticamente, escúcheme, ¿eh? estamos sí, hablando no, no, no. cerrado. Usted y yo estamos negociando. Sí, ¿sí? Sí, sí. Usted se va con un puño abierto y un puño cerrado para decir no o oh, sí, señor. Entonces ahí es que se, se, ahí es lo bueno. Bueno, Daniel lo, lo político, hizo eso anoche. Bueno, lo hizo y realmente fíjese como no ha contestado y que realmente de aquí en adelante veremos a un Danilo enfocado bueno. en su visita sorpresa, dando mejor asociatividad y mejor cooperativismo, ayudando al campo, donde en el 2012, y tú sabías muy bien, nosotros pedíamos cuando estábamos en la oposición, un apoyo de 25 mil millones para el sector agropecuario, y están en 111 mil millones. O sea, aquí no ya no está hablando de Pero los de lecheros apoyo. se están llevando a quien lo trajo. Bueno, es que los lecheros están en su justa dimensión, peleando, no con nosotros los queseros que le compramos el 65% de la leche a nivel nacional. Es con los industriales que de un 25% ya están comprando nada más un 15%. Y te suben la leche a ti. Hace seis años están subiendo la leche y no le están subiendo la leche que le compran a los ganaderos, que es un 15%. No estamos hablando del 85% nacional. Ese es lo que queremos decirle ahora como final, el mensaje el pleito de los ganaderos no es con nosotros los queseros. Nosotros, según un estudio, pagamos mejor leche que los industriales. Porque la buscamos a la finca en un precio entre 23, 22 y 21. Y los industriales pagan a 26, 25 y 24. La venden a Pero 70. Pero enfriar un litro de leche graduada cuesta 4 pesos. Si a los 25 usted le baja 4, usted está pagando menos que nosotros. Pero... Los industriales han subido el costo de la leche de 45 pesos que estaba en el 2013, la han subido a 60 y pico. 60. Y ese por ciento de ganancia no se lo han transferido ¿Y el pueblo al ganadero. ¿Y, ¿Y el pueblo, pueblo para cuándo? Muchas gracias cuándo. doctor. Muchísimas gracias a ustedes gracias. y espero que con sí. esta invitación hemos, eh, hemos dado eh, la panorámica sí. hacia con este nuevo programa. De la, de la palabra del presidente anoche, hacia dónde va el panorama político, que ahora que seguro va a haber mambo. Y esto va a ser de quién? De quién. De los dirigentes inteligentes. Bueno, gracias a Darío Leaga por tu visita. Y a ustedes no se muevan, que hay más en contenido en De Mañana.